Vamos a montar la casita. Los No, puedo, no, no ¿Sí? porque no puedo. de, es por afuera de, Si te toca un, una gallinita es que tienes que volver a coger ficha. Sí. Empieza el pequeño. Venga, te toca, tu turno. ¿Qué color es? ¿Gallina? Esta no vale porque no tenés ninguna. Si tuviera alguna tendría que volverla a echar. Esa, rojo. ¡Amarillo! ¡Amarillo! poner aquí. ¡Verde! ¡Es verde! verde oh. oh. Me toca, mi turno. ¡Rojo! ¡Rojo! Sí. Mario. Bueno, vamos a mezclarla un poco. ¡Cuidado! ¡Rojo! ¡Rojo! venga Dame la ficha, dame la. Dame la. ¡Por aquí quinta! ¡Boo! ¡Wow, ¡Cody! ¡Amarillo! ¡Sí! ¡El pollito! es ¡Amarillo! ¡Es mi turno! ¡Azul! ¡Azul! ¡Saca! ¡Uy! ¡La escalota! ¡Dame ¡Pollito! tiene que volver a no. oh. ¡Azul! Ah. ¡Oh! ¡No! Ro rojo! Venga, rojo. pues saca rojo. No hay... ¡Arriba! Ay, aquí. ¡Aquí arriba! Sí. ¡Uy! ¡Ahora ya, ahora que ¿Quiere otro pollito? ¡Ah! ¡Cuál ah, ficha. ¡Sí, otra vez! ¡Ve verde! ¡Sí! ¡El pollito negro, guay! Bueno. Es... Yo tengo dos pollitos y tú tienes tres pollitos. ¿Quién ha ganado? ¿Echamos otra? Venga, otra. Revancha. Vale, va a ganar tú. Empieza el pequeño. Venga, pago la Sí, venga, venga, venga levanta, la la levanta no, ficha. Levanta ficha. ¡Verde! ¡Sí! ¡No! Bueno, no pasa nada. Do ¡Rojo! ¡Uy! ¡Azul! ¡Uy! ¡No ha salido ¡Amarillo! ¡Dame la ficha! Ver, ¡Uy! Ver, ¡No la no ponga ahí otra, vez. ¡Rojo! ¡Arriba, arriba! ¡Uy! ¡Ay! ¡Amarillo! ¡Rojo! ¡Es rojo amarillo. No, amarillo es amarillo! Gallina, esa no vale porque no tiene Eso ninguna no vale. gallina. Si tuvieras alguna, bueno, habría que echarla al corro. ¡Bien! ¡Bien! ¡Mira el pollito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! it. <laughs>